Por otro lado, en el plano internacional, las entidades locales son y han de ser agentes relevantes en la Agenda Común del Desarrollo.